Oye, oh yeah. ¿qué pasa, Suflé? Me encanta. Hey, guys. Lunes 7 de noviembre. No saqué el vlog hoy día porque lo voy a sacar mañana. Estoy preparando un vlog sobre el final de Lisa 16. Nah, no, pues no, como que me atrasé Voy a cachar cómo lo hago. Y el río anda con mucha, mucha agua hoy día. decir que la casa de pokémon hoy día ha estado como surtido para caldillo en el parque uruguay hay de todo lo cual es sur bueno no sé que cambio hiciste ni antes pero me gusta Bueno allí miren el atardecer listo logré sacar el vlog el vlog el vlog terminé me vengo a acostar un placer por un hombre rubio guatón Nooo Lo siento Y es peludo Vendetta Vendetta Vendetta El Parque Uruguay está lleno de Pokémones. Me gusta la actualización Bueno, tengo la bicicleta, soy feno, así que vine a ver si puedo encontrar respetos para la para simula. Bueno, no habían eh, frenos de los que necesito en la próxima semana. Así que la próxima semana venderá a Runtas. Oye, preguntar un árbol. Oye, disculpen chiquillos, pero siempre que cambio el día del vlog, ahí llevándolo loco. Así que. Por eso me vine al tiro al, al preguntar un árbol. Se ve en la pantalla. Igual en, eh, lo siento si eso. Eh, Editor. Ali me pregunta que ¿Cuál es mi filosofía de vida? Lo estuve pensando toda la semana En realidad mmm, Ignoraba que tenía una filosofía de vida Pero creo que es El es de, de mejor progresividad Básicamente siempre estar analizándose Si Está ahí en el lugar que quería estar Si están, está haciendo que pasen Las cosas que quieres que pasen Siempre estar revisándose es un, es un poco cansador, sí Pero en verdad nunca lo había pensado Creo que me, me debo tener una filosofía. Eh, Daniela Ayala, mi hermana, eh, pregunta: ¿Qué se siente tener una hermana tan regia? Eh, se siente que siempre ser opacado por tanta grandiosidad. Hermana, hágase su blog propio, porfa. Retro marciales Preto me pregunta si no me pintaron monos por grabar en la book. Y la verdad es que no. Andaba con una credencial, así que por eso envolaba. Abuela me pregunta, ¿qué me llevó a estudiar diseño? Hay dos partes de esta historia. La primera es que, cuando chico, yo tuve en primer computador y como no tenía ni conexión a internet ni nada, porque básicamente no existía aún eso, yo lo que hacía era hacer libros. Las daba de poeta y escribía poesía, las cuales imprimía y después compaginaba y hacía libros. Con PowerPoint, cachate, con PowerPoint, le hacía caratulada a, a mi cassette grabado desde la Carolina, desde la radio. Entonces siempre tuve una inclinación como al diseño, al, al comunicar a través de la imagen. Pero, esto no lo no supe hasta que estudié diseño. ¿Por qué me fui a diseño? Fue que un día mi vieja es como, ya pues tení que elegir qué estudiar, porque no sabía qué estudiar. Me llevó de un ala al dúo y estaba el stand de comunicación audiovisual y estaba el stand de gráfico. Comunicación audiovisual se me hace cara y no quería hacer un problema para mi familia. Así que elegí diseño. No me arrepiento en ningún momento. Daniel Raquel eh, me pregunta que... ¿Dónde compré la mmm, polera de Sherlock? Y la compré en un sitio que se llama Society6. Es súper bueno. Loreto Plaza me pregunta si te gustaría ser docente de diseño y si es así, ¿en qué clase te gustaría impartir? Oh, yo sueño con hacer clases. Lamentablemente no tengo la licenciatura, entonces no, eh, empezaría con un... Con un más técnico, o producción digital, tal vez, o, o derechamente HTML, SCS que es como uno, uno de mis fuertes, pero igual me gusta más, lo, lo teórico y, y lo se subo. Y, igual haría tía el diseño a hacer taller de experiencia de uso, pero se, serían las horas. Bueno, ese es el preguntanero. Disculpen, estoy un poco cansado, tengo un poco de sueño. Creo que no voy a terminar este loco ahora, me iré a hacer totito ya, anoche dormí súper bien, estoy súper descansado Así que ahora puedo contarles que aprendí el día de hoy Pero en estos últimos días han sido medio raros Ha salido un poco de la rutina, lo cual me ha, me ha llevado a adaptarme Pero mi objetivo siempre es sacar un blog, que sea bueno, sea malo Así que hoy día sale el blog. miércoles es el día que tiene que salir Estoy desayunando huevitos, mis huevitos favoritos Tengo tiempo de más para editar y después irme para la pega No se olviden ir a lo loco Hoy día a las 9 de la noche Y no creo que haya nada que pueda reunir este día Siento que... Oh, este miércoles va a ser muy, pero muy bueno ¿Qué? ¿Ganó Donald Trump? Eh...